¿Qué tal todos? Bienvenidos a mi canal una vez más, Cocinando con Sol Estrella, una estrella en la cocina. En esta oportunidad vamos a preparar unas ricas tortitas de arroz, con el arroz que abordamos en el refrigerador del día anterior. Con ese arroz las vamos a preparar. Son súper sencillas, son deliciosas para el desayuno, son muy nutritivas, son full energía para todo el día. Y les recuerdo, si aún no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Y compartan este video con familiares y amigos para que ellos también tengan la oportunidad de ver y poder preparar estas deliciosas tortitas y ahora comenzamos comenzamos dos tazas de arroz. Agregamos media taza de harina. cucharadas de azúcar un cuarto de cucharada de polvo de hornear. Una y agregamos una taza de leche, cabecita y aquí. a la vainilla le vamos a agregar un de vainilla si sí, desean le pueden agregar más harina como es mi caso le voy a agregar media taza más de harina le voy agregando y voy mezclando para que agarre mejor consistencia igualmente no se preocupen que yo les voy a dejar los ingredientes al final del video lo puedan hacer en sus casas, estas tortitas son muy, muy ricas, son muy buenas para el desayuno, también sirven para la merienda, ahora encendemos la estufa. Las torticas de arroz son muy buenas, son muy consistentes, muy sustanciosas. Y lo mejor de todo es que se pueden hacer con el arroz del día anterior. Tortitas de arroz son muy ricas. Por acá están, por acá está. Mi tortita está con mermelada. Estas tortitas las pueden comer con mermelada, con queso crema, con manjar. Es gusto de cada quien. Son muy ricas hasta solas se pueden comer son muy deliciosas a los niños les encanta vamos a comer esta tortita por acá yo la tengo acá con mermelada como dije se sienten los granitos de arroz estas tortitas son muy, eh, muy ricas para el desayuno son muy buenas brindan mucha energía claro, son de arroz puro carbohidrato fue mermelada de fresa y está muy rica También se pueden hacer como un postrecito para la tarde. Son ricas. Muy buenas. De verdad que yo los invito a que las preparen. Son muy muy ricas y muy sencillas de hacer. Nos vemos en un próximo video.